Rafael López fue detenido por la Policía Nacional en esta ciudad de San Francisco de Macorís, tras querella presentada en su contra por intentar agredir a un hombre solo identificado como Puyeco. Mientras era conducido al Comando Noreste, negó las imputaciones en su contra, asegurando tienen viejas resillas personales con la supuesta víctima. Estoy preso por una querella que tengo. Sobre alma. Y, no y no hay arma. Ha caído nunca, no he tenido problemas nunca. Me había... ¿Y de parte de quién se saca el... ¿Eh? ¿De parte de quién se saca el... De un ladrón llamado Bulleco. ¿Ha tenido problemas con él? ¿Eh? ¿Eh? Con él tuve problemas. ¿Qué te Problema Discusiones, problemas, ¿cómo sucede? No, si le veo al tiro al tía, lo mato. No te, no, te no, te ¿No te arrepiento ¿No te arrepiento No, no estoy diciendo lo contrario, digo que si le, si le veo al tiro teado, pues si, si le tiro le pego, ¿verdad? O sea... Para NTN...